Que es cargar las provincias entonces para eso vamos a hacer una una función que sea también conocida dentro de angular que se va a llamar cargar provincias y lo vamos a crear esa función ¿no? entonces dentro de scope cargar provincias que sea una función y esta función lo que va a hacer es nuevamente acceder a lo que es el, el archivo de provincias para eso vamos a utilizar nuevamente el servicio http get y le vamos a decir que de data de pro punto json no lea los archivos y que si tiene éxito que lo almacene nuevamente en data ¿no? acá en data ya tenemos todo el contenido de lo que son las provincias entonces le vamos a decir que eh, vamos a poner en una variable props se almacene lo que es data y en el index lo vamos a llenar acá este select es ahora como les decía vamos a utilizar este el ng-repeat para no estar este eh, haciendo lo mismo porque esto ya lo hemos visto en el video anterior vamos a, a utilizar el ng-repeat la forma de, de, de hacerlo es eh, generar los options que van a iterar, que se van a crear esto es como una plantilla entonces le voy a decir option acá vamos a utilizar ng-repeat le voy a decir repite toda la información que está en un arreglo props, ¿no? entonces para eso la forma de escribirlo el, el, lo que se itera es de esta manera props, lee props y de un 1 y se va, va a estar dentro de p entonces acá en el value lo que va a aparecer es el código del de la provincia ¿No? y acá siempre entre llaves p el código del, de la provincia, perdón esta es la descripción de la provincia entonces hasta ahí deberíamos tener ya llenado lo que es la, lo que es este eh, el option de las provincias pero hay un problema no sé si se han dado cuenta que lo que ha hecho es llenarnos todos los elementos de de todas las provincias y acá lo que necesitamos solamente es de la provincia 01 entonces vamos a ver dos formas de cómo filtrar eh, la información ¿no? para eso vamos a utilizar los filtros de, de Angular también están dentro de su documentación revísalo, hay un montón de de opciones, entonces le voy a decir coméntese acá se, se considera solamente un valor ¿no? pero acá como en sí el dato que, que no se ve, que es el código de la provincia que está dentro de props, es la que lo queremos filtrar con la variable dpto, es que tenemos que hacer esto como un objeto entonces en este objeto lo que va a tener es del código del departamento de props sea igual a dpto ¿no? entonces grabamos ejecutamos nuevamente y como ven ya nos cargó solamente las provincias del departamento de amazonas, entonces acá vamos a tener un problema a la hora que lo vamos a inicializar el archivo a ver por qué sería el problema Sencillamente porque no le podemos poner cero porque siempre lo va a inicializar a, a la primera provincia que aparezca en el archivo Y si escogemos este, la segunda provincia ya no es el primer registro, está más abajo ¿no? eh, Vamos a, a verlo, el archivo ¿No? Acá por ejemplo, este es el primer registro para el primer departamento Pero si escojo el segundo departamento que es este, ya no es el cero acá ya tendría que ser, me parece que es el 7 entonces va a ser un poco difícil adivinar qué provincia es la que está actualmente ¿no? entonces para eso lo que vamos a hacer es eh, filtrarlo la información para almacenarlo ya los datos desde javascript se puede decir ¿no? una de las formas que he encontrado hacer esta sentencia es Data quiero que se filtre por filter y que por ejemplo a ver qué es lo que está haciendo acá vamos a escribirlo todo para poder explicarlo sea igual al departamento listo este filter lo que hace es devolvernos un objeto filtrado ¿no? este lo que necesita es una función anónima donde este ítem va es el que va a iterar por todos los elementos del, del objeto y todo lo que cumpla con una condición se va a devolver como este valor verdadero ¿no? por ejemplo si yo tengo acá la, mi condición en este caso es que del ítem que estoy leyendo del archivo la variable código de departamento sea igual a la variable de actualmente está almacenando el código de departamento que ya lo vimos que es 01 entonces todo esto de acá va a ser verdadero entonces se va a filtrar automáticamente y va a estar en data vamos a probarlo esto este, tenían que hacer ustedes pruebas internamente para, para revisarlo eh, ya no necesito este filtro, va a funcionar igual, pero no lo necesito, lo voy a quitar. Porque ya lo estoy mandando la información filtrada pros. Entonces voy a ejecutar. Y como ven ya, so, ya tengo solamente las provincias. A ver, todavía no hemos hecho los chain, ¿verdad? Entonces ya me está filtrando la información. Eh, acá lo que necesito después de esto ya es inicializarlo a ver sí, ya, ya, ya, ya ya se puede inicializar ¿no? porque solamente tengo un, un data eh, con información un poco más pequeña entonces data la posición 0 sea el código de la provincia entonces cargo y acá como ven ya tengo el, el valor del código de la provincia